Por fin se me hizo ver todo en todas partes al mismo tiempo esta nueva película que no mamen cómo está. Ya de una vez les voy a decir, ¿eh? es la película del año y, y de muchos años. Está, está muy cabrona. O sea, si no necesitan nada más que eso para ir a verla, ve, corre. Ahorita nada no más está en cinco ciudades. Yo aproveché que está en León. De verdad, qué joya, qué maravilla. El que siquiera, al que, al que pensó esto, qué cabrón está. Al que lo escribió, o sea, que lo bajó a guión Neta, qué cabrón está Pero el que la dirige El que, el que, la, el que la hace, el que la realiza El que la hace posible Señores, yo alguna vez había leído En las críticas de cine así como Un gran logro cinematográfico Seguramente Quien lo dijo a la película que se lo dijo Tenía razón, no sé cuál, pero esta vez la digo yo Esta película es un gran Logro cinematográfico Es otro pedo Es es una historia que no se parece a ninguna es el multiverso pero no, digo, no voy a hablar mal de la de Marvel porque está bien pero esta es otra cosa esta es infinitamente superior en muchos sentidos no les voy a dar spoilers pero sí les voy a decir que es una película que habla sobre la familia sobre el amor propio sobre nuestro lugar en la existencia o sea, vean la profundidad de los temas sales pensando todo eso y además con lágrimas en los ojos de emoción de descubrir muchas cosas que tenías tú mismo dentro, a menos eso me pasó a mí, de querer abrazar a tu familia, de, de, de, de sentirte valorado, seas quien seas, de la raza que seas, donde trabajes, creo que esta película nos dice a todos, sí, nada importa, porque nada importa, porque nadie somos importantes, sí, pero a la vez importas un chingo, y tu familia, y lo que haces, no, no, cabrones están los que hicieron esta película, la verdad, es una película de comedia Como lo oyen Te ríes toda la pinche película Estás carcajeándote que Por esto fue una función muy bonita A la que pude ir con un público conocedor Que, que la disfrutó Y la, creo que la disfrutamos es una sinergia ahí, ahí padre eh, Hay escenas de acción Mucho Kung Fu Pero Kung Fu chido Del de Jackie Chan, del de bien Sin embargo lo importante no es eso o sea, Te explican el multiverso de una forma que se entiende muy fácil, no se clavan tanto en, en la explicación. Es una película que dura dos horas y media, creo, dos horas veinte. Y se va porque obviamente está en un ritmazo dramático muy cañón. Pero insisto, o sea, más que una película de Kung Fu o una película de comedia o una película de llorar porque no, no pasan tragedias, pero sí, sí lloras porque te, te llega el mensaje. Es una película de todo, como bien lo dice el título, ¿no? véanla búsquenla, vayan ya no se la pueden perder neta esta no se la pueden perder es un película no no Felici felicidades a los que la hicieron neta ojalá digo no sé si van a ver este video pero mis respetos qué cabrones están sale Jamie Lee Curtis la que siempre se anda peleando contra el güey de Halloween no, no no no también ella maravillosa todos bien la actriz es esta chinita que no me acuerdo de su nombre porque también se la rifa en las pelas de kung fu esta es otra cosa véanla ya